En Navarra teníamos muy claro el camino de la digitalización desde el inicio de la legislatura. De hecho, eh, la consejería fue creada con esta eh, intención. Y la pandemia, eh, lo comentaba también Luis, pues nos ha recordado pues, su potencialidad. Pero también que debemos articularla para que sea un factor de contribución a la igualdad de oportunidades. Las transformaciones son grandes oportunidades pero también pueden generar desigualdades. Y eso es una de las cuestiones que tuvimos claro desde el principio, que estas transformaciones no podían generar nuevas desigualdades. Para este Gobierno, la garantía en el acceso a los servicios públicos es fundamental, precisamente para lograr esa igualdad de oportunidades y una sociedad cohesionada, no solo socialmente, sino también territorialmente. Y en este sentido, el segundo plan de banda ancha, que el consejero además citaba al inicio de este foro, tiene entre sus objetivos ese, esa equidad territorial a través de la conectividad eh, La digitalización no, no solamente cambia las formas en las que los documentos se manejan, transforma las formas de trabajar, las formas de pensar y desde luego crea nuevos procesos de trabajo y nuevas oportunidades. Nos ha pasado con la COVID, somos, todos somos conscientes de que la digitalización ha acelerado unos procesos importantes de renovación, de eh, vuelta a la realidad, vuelta a la normalidad y por lo tanto creemos todos, ya estamos convencidos de que la digitalización, al margen de detalles y que vamos a ver también luego, tiene un impacto positivo claro en la sociedad, sobre todo porque yo creo que es una… Eh, una forma de. O sea, una revolución, si me permitís, una, un, un cambio en el que no, no podemos no, no mirarlo y no asumirlo. Desde luego el departamento, que tengo la suerte y el honor de liderar, eh, tiene eh, su tarea fundamental en acompañar a todos los ciudadanos a hacer esa transición de forma correcta y por supuesto también a las empresas y a la Administración. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua.